Las entidades que participaron en esta caminata dieron sus declaraciones. Contra la violencia contra la mujer, desde el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia, luchamos para que no haya más violencia contra la mujer. Es hasta el Parque de los Mártires. Solo es un recorrido desde el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia hasta el Parque de los Mártires. N.T.N. su noticiero regional, Robinson Polanco.